¡Oh! ¡Estoy conduciendo! ¡Estoy conduciendo, gente! Eh... Me da unas nalgets. What? ¿Qué? ¿Me da unas nalgets? Me da... Eh... Sí, me da unas nalgets. Y... y me da una espuerca. Y a tu hermana. 3 dólares. Ok, muchas gracias.